Saludos, soy Israel Banger y en esta hora les voy a mostrar la forma fácil y sencilla de cómo conectar dos ordenadores, dos computadores o PC como lo quieran llamar, sin aplicación a través de eh, asistencia remota. ¿Listo? Vamos a hacerlo. En este caso, como no lo quiero hacer, o sea, lo único lo que quiero es demostrarles de que sí funciona, pero para ello necesito otro ordenador. Yo estoy aquí en mi casa y voy a conectarme al servidor que tenemos en el trabajo, el hasta ahora está encendido voy a ir a conectarme pero no le prestan atención a esta conexión que voy a hacer aquí que esto es simplemente para habilitar allá el, el, la opción, o sea vamos a, voy a hacer, vamos a hacer de cuenta que añade otra persona y me va a facilitar el código listo entonces voy a demostrárselo con los dos ordenadores O sea, aquí me estoy conectando por internet para poder usar los dos ordenadores para mostrarles a ustedes bien el truquito o sea que esto que estoy haciendo es que no le presten atención el ordenador ya está encendido entonces me voy a conectar por aquí por google al ordenador de mi trabajo entonces miren que aquí está encendido dice servidor online o sea que está encendido entonces voy a ingresar el código para hacer lo que les voy a mostrar bueno miren que la que está encendido, aquí ya ingresé a voy a poner la clave bueno aquí ya estoy ingresando al servidor bueno entonces no olviden esta pantalla de aquí pero encierro esto esta pantalla de aquí es el ordenador que está encendido acá y esta que está aquí es la mía, listo el computador que vamos, con el que vamos a hacer la prueba y este es el mío listo entonces qué vamos a hacer vamos a, a irnos a panel de control panel de control ustedes van a tener lo, la, la, esta opción así quizás así entonces vamos a dar clic aquí iconos grandes y vamos a buscar eh, herramientas administrativas donde está aquí herramientas de Windows, esta y aquí vamos a encontrar una opción que tiene por nombre asistencia rápida, vamos a dar clic derecho y la vamos a anclar a la barra de tarea para que nos quede fácil listo, vamos a cerrar esto esto lo que vamos a hacer es con esta opción que viene por defecto en los sistemas operativos vamos a conectar los dos ordenadores lo mismo hacemos en el ordenador con que nos vayamos a conectar, listo entonces como yo tengo esa ordenadora. Iniciado, no tengo que me pase el código Y la idea es mostrarles a ustedes que si sí funciona Voy a buscar también aquí Asistencia Miren, aquí salió, asistencia rápida Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Cuando ustedes abran esto, aquí esta opción Les va a pedir que pongan una cuenta de Hotmail Listo, simplemente escriben la cuenta de Hotmail Y ya, no les va a pedir contraseña Entonces yo acá voy a poner aquí, Mira, aquí estoy en mi ordenador y acá este es el del trabajo y este es el mío, ¿listo? Entonces yo aquí le voy a poner ayudar a otra persona, no perdón, para que sea al contrario, para que me deje revelar la pantalla de allá Le voy a dar ayudar a otra persona de esta de acá, porque aquí me está dando el código, sí, ayudar a otra persona, sí. es el código es 470344 470344 Entonces yo le voy a dar compartir pantalla Y voy a dar el permiso acá Entonces aquí, en este lado acá también va a iniciar ahora O sea, si yo minimizo aquí, no importa Miren que aquí ahora eh, va a iniciarse también Porque ya inicia ya así, ¿ven? Entonces yo voy a tener acceso a la pantalla ya Entonces le le voy a dar la opción de que tenga acceso a la pantalla completa. Acá tengo que darle permiso también. Dale permitir. Entonces. Eh, vamos a esperar que ya como le di permitir al servidor. allá en el, en el trabajo acá me va a permitir conectar ahora. Miren que aquí ya estoy en la pantalla del servidor. Miren, así ven entonces si yo, yo puedo ampliar más la pantalla aquí todo, todo, tengo toda la opción tamaño real si yo abro Word acá en el servidor aquí tiene Word 2007 pero estamos en el 2021 no importa solo que esto le instalaron este sistema por lo que tiene un programa que no es compatible con otro, otra versión de Office si yo escribo aquí, eh, pongo la de varias veces mire que escribe normal sin ningún inconveniente puedo cerrar aquí no guardar, miren esto que sale aquí, es porque yo entré por google para poder eh, conectarme otro servidor, o sea esto que tengo aquí miren, aquí lo de google, esto ya lo, ya lo puedo cerrar igual estoy conectado al servidor, miren, lo voy a actualizar y sale ya también miren acá estoy en mi pantalla y esta es la pantalla del servidor de esa forma se conectan con facilidad, pero hay que hacer una configuración que demora un minuto. Entonces, si yo le doy clic aquí al servidor, no olviden que la pantalla la podemos ampliar más si queremos. Listo, aquí está toda la configuración. Listo, eh, pero me gusta tenerla así. Entonces, si, si yo entro aquí al servidor, vamos a darle clic en ejecutar. Escribimos gpedit. Les voy a mostrar una configuración, una pequeña configuración. Miren que, eh, plantillas administrativas, componentes de Windows, vamos a, dar, vamos a ampliar esto aquí un poco, asistencia remota, miren esta configuración aquí que tengo estas tres, las primeras tres casillas las tengo inhabilitadas, listo y aquí vamos a dar clic acá abajo, también miren las que tengo habilitadas, las primeras cuatro y estas dos de acá entonces voy a salirme del servidor ya voy a salirme, voy a cerrar eso, voy a cerrar conexión ya les demostré que funcionaba, ahora les voy a mostrar la configuración, del mismo modo la tengo aquí en mi ordenador escriben gpd.mcc se los dejo en la descripción del tutorial solo pongo que salga en pantalla mejor Estamos clic en plantilla administrativa para configurar estos componentes de Windows vamos a buscar asistencia remota lo único que vamos a hacer es habilitar esas opciones para que no funcione esas opciones, miren aquí yo tengo habilitada claro que acá, acá cometí un error pero igual funciona, yo aquí habilité todo que habilité todo, pero no está mal deshabilitar esta que dice no, estas tres eh, dejarla en no configurado, vean en no configurado pero para que vean que funciona, para que funcione tienen que habilitar dar, dar estos permisos, pero igual funciona eh, habilitando las tres opciones, yo dejo estas así para que sea mejor, mejor, una mejor conexión, habilitan esto tal cual como yo lo tengo aquí simplemente supongamos que yo voy a habilitar, está simplemente click en habilitar, luego aplicar y aceptar, listo eh, eso no, eso es todo, no, qué más decirles aquí, eso ha sido todo por hoy espero que me hayan entendido, no olviden de suscribirse, compartir el contenido en sus redes sociales y hacemos otra preguntita si quieren en la descripción del tutorial, chao